Si estás viendo este vídeo, no lo pases. No lo pases porque me puedes ayudar. Me puedes ayudar mucho y realmente yo te lo agradeceré de corazón, aunque aunque no te conozca o aunque no demás, Yo siempre voy a intentar hacer todo lo que pueda para que las personas me, me, me quieran, igual que yo las he querido y ya está. Muy buenas chicos y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy por una vez os tengo que pedir ayuda. Os cuento un poco la situación. Parece ser que me han detectado una enfermedad que no me permite hacer movimientos bruscos ni físicos. Eh, debe ser una especie de fatiga crónica o fibromalgia o algo parecido. Y bueno, eh, la cuestión es que juntado con la depresión, es verdad que todos estos meses en los que habéis seguido mi comunidad y demás, sí que es verdad que he bajado bastante de peso pero ni los antidepresivos ni el peso es suficiente para que me pueda levantar de la cama. ¿Qué ocurre? Muy fácil, eh, estoy en cama todo el día, pues, me levanto como mucho para hacer pipí y para comer y para ducharme, no puedo tener más fuerza que eso, como mucho a lo mejor, eh, pues puedo hacer pequeñas cosas, ¿no? Lo que te digo, llevar un plato o alguna cosa, pero incluso esos, ese tipo de cosas me resulta totalmente mmm, fatales a la hora de, de realizarlas. Ya no hablamos de salir a la calle, o sea, llevo una apatía social de tres pares de cojones porque me cuesta mucho, por ejemplo, cogerle el teléfono a mi padre, cogerle el teléfono a cualquier persona. Eh, vivo totalmente desrealizado del mundo. Y bueno, eh, estuvimos mirando con mi pareja que está grabando el vídeo y dijimos, hostia, vamos a ver si hay alguna solución que pueda hacer que todo es total, ¿no? Y la encontramos. ¿Vale? Ahora mismo estoy en una lista de espera para hacerme un tratamiento ¿vale? que es muy parecido a los TECs, la gente que haya estado en psiquiatría o psicología sabrá de qué es algo lo que me refiero. Pero es algo, digamos, que igual que los TECs o igual que los suelos, eh, para que me lo los, los TECs son descargas que hacen que las neuronas pues, puedan funcionar bien, para, para las personas como yo, que somos esquizofrénicas y demás. Entonces, hemos encontrado un tratamiento que es menos invasivo que el TEC, y digamos que es muy parecido, que es la terapia transcraneal, creo que magnética transcraneal, bueno, pues cuestión. Es que hay una lista de espera muy alta, y aparte, eh, he encontrado un centro, pero es caro. Entonces, bueno, no es que es caro, o sea, es que es un tratamiento muy novedoso aquí en España, y digamos que para hacerlo realmente lo que hace falta, pues bueno, me parece que son 3.000 euros eh, cada mes son 10 sesiones, pero claro lo tendría que hacer de forma continuada porque si no no creo que podría lograr levantarme, tener una rutina y tener la vida que yo quiero entonces dirás, vale, ok, y a mí esto qué, qué, ¿qué me importa? bueno, ya sabéis que en el canal yo siempre he intentado ayudar a la gente que tiene problemas, en este caso el problema lo tengo yo, lo tengo yo porque con 31 años pasarme 7 días de la semana en la cama me resulta... Pff, no sé bueno me he acostumbrado pero no estoy orgulloso o sea soy un tío que siempre ha sacado notas súper altas soy un tío que siempre ha estudiado siempre es un tío que va por delante y bueno por ejemplo hablo de YouTube no YouTube yo tengo un proyecto ahí en YouTube que ahora hablaremos de él no que yo quiero darle un impulso brutal tengo todas las ideas y no sabéis lo frustrante que es no poder levantarse y hacerlas entonces eh, he pensado pues mira no le voy a pedir a la gente el dinero porque no lo o sea lo he hecho en el pasado pero no lo, no lo quiero volver a hacer porque no quiero estar dependiendo de la gente y lo que sí que os pediría es que nosotros tenemos el canal de YouTube para a los project, ¿de acuerdo? Este canal ya tiene un, una cadencia lo suficientemente amplia pero creo que si llegáramos al verificado a las 100.000 personas podríamos conseguir que este canal ya realmente llegara a su punto, ¿no? Entonces, yo mi idea y este vídeo va por esto tengo tres ideas en mente, ¿de acuerdo? La primera idea es que si conocéis de alguien que quiera colaborar con esto, eh, de algún youtuber famoso y demás, ahora os voy a explicar lo que, lo que ofrezco, que no es mucho, pero es que es lo que tengo, porque a día de hoy tampoco puedo ofrecer mucho más. Entonces, la idea es intentar que con el canal de YouTube se generen esos ese dinero para el tratamiento. Yo voy a ser totalmente transparente con esto, o sea, no vais a tener problemas con eso. Y luego, lo que sobre de la parte de mensual de YouTube, puedes coger y hacer eh, donaciones a la asociación que vosotros elijáis en la comunidad. Por eso tenemos la comunidad de miembros. Entonces, vale David, pero yo qué gano si entro a ver tus vídeos y tal. Porque la cuestión sería eso, que traéis a los vídeos, los comentarais, entráis a la comunidad, comentáis, veréis los vídeos enteros o dejáis una tele entera. Eso es lo que haría que YouTube me hiciera un poco de caso. Porque el algoritmo me tiene... O sea, sí que me va haciendo caso, pero no es suficiente para poder pagar el tratamiento que tengo por delante. Entonces... A cualquier youtuber o a cualquier persona que esté interesada, os explico el tema. Esta es mi colección, enfoca aquí. Esta es mi colección de cuando era pequeño, de GameCube. Esta colección estoy seguro que se ha revalorizado con el tiempo. Estamos hablando de que hay juegos como The Legend of Zelda, el Ocarina I, el de Wind Waker, que viene con la edición limitada, que como veis viene con los, con los dos, es decir, viene con la Ocarina of Time y el Taki. ¿Cómo se llama? El Master Quest, esto, correcto. Luego tengo juegos como Luigi's Mansion, Star Fox Adventures, ¿de acuerdo? Eh, Metroid Prime 2, evidentemente todo con la consola. Tengo tarjetas de sobra y tengo dos mandos, que eso está bueno. Yo sé que hay mucha gente que es muy coleccionista, incluso el Soul Calibur. El Soul Calibur que estamos hablando, sí que algunos están un poco tocados, pero los juegos están perfectos, los puedo asegurar que los he estado cuidando yo durante mucho tiempo. Eh, es que en mi infancia... Es mi infancia, es el Paper Mario la Puerta Milenaria, un juegazo que quien no lo haya probado pues, os lo recomiendo El Super Smash Bros. Melee, o sea, uno de los juegos más grandes que han habido Y por ejemplo más el Pikmin, tengo el Pikmin también, el Fire Emblem también El Battenkai, un juego que acaban de hacer una remasterización para la Switch Bueno, la cuestión, aquí hay una colección que quien sepa moverse por los mercados de segunda mano vale lo suyo entonces, yo tengo tres ideas. Si tú eres un youtuber y te gusta esto y crees que me puedes ayudar, esto es tuyo. ¿Vale? Lo único que necesito es que lleguemos a los 100.000 seguidores. Yo creo que con los 100.000 seguidores podré monetizar lo suficiente como para pagarme el tratamiento. Automáticamente, si tú me ayudas con eso, yo te envío esta caja, esta caja es tuya y desprenderme esto es como desprenderme de una parte de mi corazón. Pero no lloro porque ya he llorado todo lo que tenía que llorar, llevo meses llorando, entonces... Me cuesta mucho ya expresar mis emociones. Entonces, todo esto es vuestro, sin ningún tipo de nada. O sea, os envío la caja donde me digáis. Esta era una opción. La segunda opción es que, entre todas las personas que lleguemos a los 100.000 seguidores, que yo creo que con 100.000 seguidores dará para YouTube, porque ahora mismo está dando, pero da 20 euros al mes. Entonces, yo creo que con un flujo de visitas importante se podrá hacer el tratamiento. Entonces, eh, lo que os decía... Imagínate que llegamos a los 100.000 Y tú has comentado 50 vídeos Pues como eres el caso, no has comentado más vídeos Tienes opción a escoger el videojuego que quieras Y todo esto lo manda a tu casa Esa es la otra opción que había pensado Y así hasta que se acabe todo ¿De acuerdo? Entonces el primero tendrá la consola y un juego Y luego los demás tendrán eh, pues el juego Que vayan los juegos que van a quedar Le haremos una lista o lo que sea ¿De acuerdo? Esto la, la lista dejaremos publicada en comentarios abajo ¿vale? ¿De acuerdo? De la misma manera que si necesitáis verificar cualquier cosa, eh, o sea, no hace falta, bueno, es que no podemos tampoco enseñar papeles, eh, digamos, gráficos, pero bueno, tengo una discapacidad ya permanente, y de 53%, pero el Estado cree que, no, que no, no dependo de nadie, y a día de hoy yo dependo hasta de mi mujer hasta para ir a lavarme, o sea que, no sé, eh, la situación es un poco jodida. De acuerdo, entonces he hecho lo que he podido para levantarme, llevo toda la semana en la cama y he pensado... Eh, mira, veis cómo voy, si voy he hecho una mierda, no llevo ni calzoncillos, o sea, fatal. La cuestión es que... y los pelos que llevo, si es que ya no se nota, ¿no? Eh, la cuestión es eso, yo esto eh, es mi vida, es mi infancia, es lo único que me queda de mi infancia. Eh, pero es que claro, me quiero curar, con 31 años no quiero estar atado en la cama. No hay nada que me joda más que tener un perro, tener una mujer a la que quiero... Bueno, sí, que a mi perro le quiero mucho Se llama yo, sí Pero claro, eh, estoy casado Llevo más de 13 años en una relación Y no sabéis la impotencia que genera No poder ayudar a tu mujer cuando más lo necesita ¿De acuerdo? Y no poder estar por ella No poder cuidarla eh, No poder cuidar a tus seres queridos eh, No poder cuidarte a ti que decir, hostia, eh, yo qué sé, me tengo que ir a beber dos litros de agua, necesitas que venga alguien, eh, sacar a la perra te, te supone un, un malestar, que te vean por la calle, que bueno, poco que salgo a la calle, porque lo único que he salido son los sábados, como mucho, o los domingos y el sobreesfuerzo de estar siempre sonriendo para la gente y que la gente no interprete que estoy mal, pero realmente es difícil, ¿no? Es lo que digo, llamar a mi padre y decirle, no, no, pasa re, no me pasa nada, estoy bien, te estoy haciendo catalán ahora. Eh, pero es eso y digo que la vida es difícil no digo que sea imposible y como os digo no es algo eh, que, o sea se escapa a mi control, yo he superado dos depresiones, dos y he estado gordo dos veces dos veces, ambas las he superado como metiéndole muchos cojones y metiéndole tal, pero es la primera vez en la vida que me pasa algo que no entiendo por qué me ocurre y por tanto lo único que puedo hacer es, debido a que, digamos, el camino psiquiátrico ya se ha recorrido casi todo, eh, y hemos probado todo tipo de medicación y, y tal, y no funciona, pues es que tenemos que probar otras cosas. Lo que no voy a hacer con 31 años es lo que le decía a mi padre el otro día, ¿no? ¿Qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿Para estar en la cama, beber agua, ir a miar y mirar series de Netflix? No lo veo. Voy a intentar no llorar, pero es lo que os digo, o sea, no creo que tenga el sentido. O sea, yo tengo mil ideas en mi cabeza de lo que quiero hacer con mi vida. Quiero tener hijos, quiero tener una casa o al menos un piso eh, para poder vivir yo con mi mujer. Eh, quiero tener más perros y, y es que a día de hoy todo eso es imposible. O sea, es que ni de coña, es imposible porque yo ya solo mismo no me puedo sostener como persona. Entonces, os pido la ayuda posible. Este vídeo lo va a colgar en Ana, mi mujer ya lo conocéis del canal y, y si necesitáis más información ella os la dará ¿De acuerdo? no vamos a facilitar la información médica porque o sea es que hay demasiado entonces quedaros con que, con que eso es complicado y, y como os digo esperemos que esta terapia pueda funcionar y nos pueda ayudar y da igual yo siempre me he pensado una cosa y a lo mejor me estoy mucho con este vídeo pero da igual Pienso que las personas nos tenemos que ayudar entre, entre nosotras, pero el mundo me ha demostrado que si estoy en la cama parado es porque nadie me ha querido ayudar. así es claro. Sí que hay gente que me ha querido ayudar, pero, pero, pero, pero muy poca. Y a los que estamos enfermos de verdad, y a los que pasamos mal, porque al final es eso, o sea, con 31 años estar en esta situación, que yo haber tomado 15 pastillas, eh, ahora estoy tomando muchas menos... Eh, pesar 120 kilos tenéis mis fotos en Instagram de cuando pesaba 120 kilos ahora peso 85, a base de hacer ayunos intermitentes eh, no es sano y ya está, es que lo único que quiero es, es, es vivir, entonces claro la gente dice, no, la salud mental, la salud mental y ves gente que está bien, que puede hacer una vida normal, yo no puedo hacer una vida normal o sea, lo mío es todo lo contrario de lo normal que también es otra cosa este vídeo me imagino que lo va a ver mi familia es que no tenía otra manera de hacerlo porque es que no, eh, no, no sé cómo explicarle a la gente que, que, que estoy mal, pero es que aparte va contra mi forma de ser, porque siempre he pensado que uno no tiene que expresar cómo está por el tema de afectar a los demás, ¿no? Entonces, si me veo en la obligación de, de exponer cómo soy y de exponer mis debilidades y casi de exponer mi casa, en cierta manera, es por el hecho de que necesito la ayuda y, y quiero salir de esto, sea como sea, pero tampoco quiero... Pedir limosna y demás o sea, Si el canal de Youtube funciona, perfecto Que luego la gente dona dinero Ese dinero yo ya yo lo he hablado con Ana y, y, y yo tengo claro, se va a repercutir en una asociación De hecho ya tenemos alguna Pero si la, vosotros queréis otra, pues perfecto Pero pensar en esto, por favor O sea, yo con 31 años he visto Cosas de cara, no voy a poner nombres Porque me parece que me censuraría en el vídeo Pero he visto cosas muy chungas de cara Ya he visto eso, de cara Y no me ha molado nada y lo único que quiero es recuperar mi vida, la gente no sabe, yo lo bueno, mal que lo he pasado todos los momentos de debilidad pero creo que necesito por una vez empezar a vivir y empezar de esto porque desde que dejé la universidad debido a la depresión, bullying y demás, eh, dejé el trabajo también eh, me fui apagando, me fui apagando, me fui apagando y al final estoy aquí y sí que es verdad que he hecho muchos cosas muy buenas en la vida entre ellas conocer a mi mujer y casarme con ella y sobre todo pues tener la perra que también es una de las cosas que más amo en mi vida pero me gustaría tener más por eso os pido por favor que si podéis os sabéis o queréis le deis caña y nada más chicos que, que espero que, que estéis bien, que lo que estéis pasando bien que siento tener que expresarme así pero es que me veo la obligación de hacerlo y, y ya está y todo lo que podáis hacer yo os lo agradezco y, y nada más chicos que os quiero mucho y que penséis eso, o sea, no me quiero ver con 32 años atado a la cama. Me recuerda mucho amar adentro, cosas así, ¿sabes? No quiero. O sea, me veo que, que, que, que con 35 años, o sea, prácticamente, a, a, a duras penas, me podré levantar a, a, a ducharme. ¿De acuerdo? De hecho, ya llevo 3 días o 4 días sin ducharme. Así que toda la ayuda que me podáis dar, yo lo agradeceré. Y ya está. Que os quiero mucho, ya lo sabéis, muchísimo. Y... Y espero que, que tengáis muy buena semana. Y desde final House project... Ya sabéis que lo que hacemos es haceros reír. Siempre que podemos. Pero hoy no puede ser. Pero seguiremos. Seguiremos colgando vídeos y seguiremos colgando cosas. Para que os sintáis contentos. Porque para eso he hecho esto. He hecho esto para ayudar a mucha gente. Y creo que va a ayudar a la gente. Y nada más chicos. Sé que puedo confiar en vosotros. Sé que puedo seguir confiando en el mundo. Y que me equivoco. Sé creo que el mundo me puede ayudar. Y, y creo por primera vez que me tengo que equivocar y yo pienso que me voy a quedar solo y quiero pensar que eso es así. Así que de corazón os lo, os lo pido y nada más. Un besazo enorme y que tengáis muy buena semana. Un abrazo.